A veces, dormirse con el corazón roto y lágrimas en los ojos es la peor de las torturas. Sé que a veces llorar por algo nos alivia un poco, porque de esta manera sentimos que el dolor se aligera, pero a veces también nos acostumbramos al dolor y creemos que lo mejor es irnos a dormir con lágrimas en los ojos. ¿Qué les parece si hoy nos dedicamos a sanar un corazón roto hola amigos de BeLifers. sean bienvenidos les saluda ricardo niño y me complace tenerles una vez más por acá muchas gracias estamos creciendo día tras día y no saben lo feliz que me hace eso sin más lo único que sí les voy a decir, es que me gustaría que se concentraran, que se pusieran los audífonos, cierren tus ojos, porque esta reflexión de verdad les va a servir, no solo gustar sino también servir, son puras cosas funcionales que les voy a decir que deben aplicar en su día a día. Que dejen de estar actuando mal por esa persona que no les valora Me duele por ustedes Y por eso estoy acá, firme, como siempre Subiéndoles el mejor contenido El amor es un sentimiento hermoso, de eso no hay duda, ¿no? Pero si no lo controlamos puede hacernos sufrir bastante Y estoy hablando de la otra cara de la moneda Del desamor ¿Qué sentimiento tan desagradable, no? Y lo peor, es que lo genera alguien a quien queremos tanto. Alguien en quien decidimos depositar no solo nuestra confianza, sino además nuestros sentimientos. A veces, es difícil entenderlo, pero las cosas así como tienen un inicio, suelen tener un fin. Y las relaciones de pareja, son algunas de esas cosas. Y bueno, nos toca asumir la situación, nos toca asumir que esa persona ya no estará, nos toca, en ocasiones, acostarnos con el corazón roto. Y eso no es tan malo, porque como lo dije al principio, llorar nos ayuda a aligerar el dolor. El problema nace cuando nos acostumbramos a ese dolor, cuando nos acostumbramos a cerrar los ojos con lágrimas en ellos, con sentimientos encontrados y con una mente repleta de momentos dolorosos. Sé que asimilar el desamor no es nada fácil. Sé que incluso puede convertirse en la peor de las torturas. Pero créanme que duele más si nos aferramos a él. Y es que es como si nos bloqueáramos. Y lo hacemos por completo, a tal punto que no queremos escuchar los consejos de nadie. Y lo peor, es que alejamos tanto a personas que se preocupan por nosotros. Pero eh, no te preocupes, el momento para dejar de sufrir ha llegado. Pero tengo que aclararte que no será nada fácil. Porque tendremos que encargarnos de mantener en alto nuestra autoestima. Esa que se fue a pique a causa de la traición. Si quieres saber cómo curar ese corazón roto, estás en el lugar correcto. Número 1. Negación. Quise iniciar con ella, porque siempre nos hacemos los fuertes ante situaciones como estas. Nos llenamos la boca diciendo que no nos afecta, pero la realidad es otra. Porque en realidad estamos destrozados por dentro. Por ello te digo que no acudas a la negación. De hecho todo lo contrario, acepta la situación. Si te duele, acepta el dolor. Si te das cuenta, la negación aumenta la tensión es tanto su poder que incluso influye en tu manera de actuar con las personas que te rodean el primer paso para superar el desamor es aceptar lo que ha ocurrido 2. Muestra tus sentimientos con esto no estoy diciendo que le cuentes tus problemas a cualquier persona, no sino hablarlos con alguien en quien puedas confiar, alguien que te escuche, alguien que esté al tanto de la situación y te dedique un poco de su tiempo para que te desahogues. No limites tu sufrimiento, es decir, jamás ocultes tu dolor por miedo a ser juzgado o burlado. Si te sientes mal, desahógate y llora un poco, pero hey, no te desgastes, porque la batalla apenas comienza. Debes fijar tu vista en el futuro, porque si el dolor no te lo permite, entonces llora. Para aliviarlo, sécate las lágrimas y continúa. Te menciono la idea de compartir ese dolor que no te permite dormir con tranquilidad, porque así logras de alguna u otra manera liberarte, liberar esos sentimientos atrapados. Evita en lo posible rodearte de personas vacías, personas que dicen quererte, personas que dicen ser tus amigos. Si vas a estar rodeado de ellas, entonces es mejor estar solo. Número 3 Ámate En la vida, siempre debemos amarnos, siempre debes amarte y cuidar de ti. Duerme un poco más si lo crees necesario alimentate correctamente si quieres hacer algo diferente practica algún deporte o si lo deseas o puedes viaja Sí, ese viaje que has pospuesto tantas veces creo que llegó el momento de que lo emprendas así te liberas y liberas tu mente así despejas tu mente con una mente despejada el corazón sana más rápido créeme Número 4, deja de preocuparte, no te preocupes más por lo que fue, ocúpate en lo que sucede ahora, porque la verdad para que todo salga bien, deberás tener confianza y mucha paciencia, y No, no te estoy diciendo y esto para que simplemente me creas, no te estoy mintiendo, en estos casos la paciencia puede convertirse en tu mejor aliada, porque te ayudará a aligerar el dolor, con ella, notarás cómo ese horrible sentimiento se hace cada vez más y más débil debes tener claro que no siempre es un proceso rápido a veces puedes tardar meses aunque en realidad depende de ti y de tu voluntad para superar la situación ya sean días semanas meses o años cuando la paciencia haya cumplido con su cometido, te sentirás como alguien nuevo, tanto así que el miedo de que te rompan el corazón ya no estará presente, bueno al menos no tanto, pero este no será suficiente para impedirte que ames otra vez. Una vez que comienzas a preocuparte por tu bienestar, las cosas cambian, nuevas personas llegan a tu vida, y no me refiero solo a parejas, no. Me refiero a amigos, personas que te apoyarán y estarán para ti, del mismo modo que lo estarás para ellas. El objetivo es no quedarnos estancados, no quedarnos atrapados en una burbuja de dolor. El objetivo es seguir adelante, aunque si hay que cambiar de ruta, se cambia. Si hay que iniciar de nuevo, pues se inicia. La idea es buscar nuestro bienestar para terminar, solo quiero decirte que no disfraces el dolor, es un sentimiento que nadie merece, mucho menos tú. Si quieres sanar tu corazón, primero debes querer hacerlo, porque de lo contrario, no solo estarás perdiendo el tiempo, sino además, incrementando el dolor.